Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro. Este es de la marca Benecrea y es el último que adquirimos en la tienda Bibicra. Debajo en de la descripción tenéis los enlaces, un código de descuento y demás por si lo queréis utilizar. Lo primero que vamos a hacer es cortar tres tramos de 60 centímetros. Este es el primero. Y doblarlo por la mitad. Yo me he ayudado de la misma métrica porque mide 30. Y ahora a partir del primero voy a medir sobre este mismo los demás. Pego aquí doblo en la terminación ya tenemos uno doblo otra vez para de aquí partir el otro otra vez más y final voy a aquí quitar el primero y ya puedo cortar ahí pegado al rollo corto y corto ahí también por la mitad para tener ya los tres cabos doblados y todo ya tenemos los tres lo primero que vamos a hacer es un inicio como de una trenza, de 6, de 4, de 8 cabos, porque considero que es más fuerte, aunque se puede doblar los tres alambres a la vez, creo que así queda más curioso y fuerte. Ya tenemos aquí un círculo con un ángulo de 90 grados aproximado, pues ya sabemos que tenemos que rodear el cuello del círculo con los siguientes alambres, como una trenza igual. Pasamos el primer cabo por encima del más alto y el otro por encima de todos, de los dos. Ahí, al cuello. Esta es la postura. Pegamos aquí y rodeamos. No tenemos que rodear con mucha presión porque este diseño es un poquito más ancho que una trenza. Así que con que queda ajustado es suficiente Y con el otro cabo pues hacemos lo mismo Este va por encima pues por ahí va a ir el primero Enganchamos, rodeamos y el otro por encima de los otros tres Ahí va, tiramos un poquito y ajustamos bien aquí aunque ya no sería necesario pero para que quede ahí más fijo ajustamos bien ponemos un poquito derecho los alambres por lo menos un pedacito y comenzamos lo voy a girar para el lado y voy a tomar la parte de arriba los tres cabos sin montar uno con otro formando un semicírculo que va a ser más grande o más pequeño depende del gusto de cada uno y el de abajo lo pasamos por encima del el de arriba y así lo vamos a hacer todo el tiempo igual el de arriba para abajo el de abajo por encima Vamos moviendo los alambres los tres a la vez o uno a uno, como cada uno le vaya mejor y le resulte más cómodo. Podéis hacer este mismo trabajo con alambre de 0,8 milímetros de cobre o con aluminio de 1,2 mejor de 1,5. Aquí tenemos que decidir la medida de la anchura de estas olas cruzadas. Aquí la tenemos que decidir si más ancho o más estrecho. Si dejáis un hueco central y el primer alambre interior está desprendido del resto, podéis agregar una valor. Ese no va a ser mi caso, yo la voy a realizar de alambre entera. Podéis ayudaros para aplanar un poco con el alicate plano. Que no queden montados porque ya al retorcer en el centro, que es lo que vamos a hacer ahora... Se puede montar un pelín. Abrimos bien. Enderezamos. La primera parte es un poquito más duro. Luego ya va aflojando. Ahí están derechos los alambres. Vamos hacia atrás. Cogemos los dos últimos cabos de ahí. Justo en el centro. Nos fijamos que el de abajo va hacia arriba, pasando por encima. Pues vamos a girar de abajo arriba. Y siempre lo vamos a hacer igual. Siempre que no le demos la vuelta a la pulsera, va a ser del mismo modo. Ya está, torcido. Enderezamos. Enderezamos un pelín. Con que enderecéis tres o cuatro dedos y bastante, pero como tengo los cabos aún muy largos, ¿eh? Y ya sabéis, el de arriba hacia abajo Y el de abajo por encima del de arriba Así va a ser todo el tiempo Es la misma dirección y sentido Nos fijamos por el anterior que tenga más o menos la misma anchura aproximada Todo eso sin montarlos uno encima del otro Porque ya habéis visto que en el centro ya se pueden o se van a montar un poquito en el borde los del exterior. Vamos poniéndolo así más cómodo para agarrar los centrales. Desplazamos los otros si es necesario y rotamos sobre sí mismo de abajo arriba, siempre de abajo arriba. Y ya podemos hacer otra vez las curvas el semicírculo el de arriba semicírculo hacia abajo uno a uno o los tres a la vez como a cada uno se le dé mejor si sí, tenemos ya la formita el de abajo por encima. Lo cruzamos ahí. Nos fijamos por la medida del anterior para que tenga aproximadamente la misma anchura. Y podemos mover ahora uno a uno para que sea más fácil de ir cerrando la curva. Vamos hacia arriba, los de abajo. Y así vamos a darle la misma medida, ¿veis? Que a la anterior. Bueno. Y ya sabéis lo que sigue. Voy a curver aquí un poquito, pero aquí primero ahí para que quede la forma. Primero lo voy a desplazar para el exterior y voy a entorchar, rotar sobre sí mismo de abajo arriba. Siempre igual siempre siempre. Y ahora este tiene ya media forma el de arriba veis más fácil que ya le dio un poco de forma antes, el de abajo por encima, perdón si me salgo en algún momento porque tengo ahora mismo los cabos muy muy largos, ¿eh? ahí, vamos desplazando hasta que tenga la misma medida que el cruce de olas anterior. y moviendo para que nos resulte más cómodo lo siguiente que vamos a hacer va a ser el entorchado central voy a seguir un pelín más y ahora os enseño cómo se continúa como veis ya tenemos aquí un tramo mucho más largo seguimos Ahora tengo la distancia más o menos, la medida de una pulsera de señora mayor. Señoras mayores tienen las manos muy pequeñas. Voy a realizar un cruce más, cruzamos dos olas más: el de arriba para abajo, el de abajo para arriba, así por encima. Para que sea una L o XL de señora de mediana edad. Ahí, tomando la formita semirredondeada. Y ajustando bien para que quede igual que el anterior. Si sí, veis que se si estira, tiráis hacia atrás y otra vez comenzáis el semiciro. Podéis usar el alicate plano ¿eh? para enderezar la forma y dejar los alambres sin montar. Ahí, porque luego ya sabéis que al torcer se puede mover un poquito, desplazar el del borde. Así, colocamos bien derecho. Entochamos en el centro. Y ahora, sí si sé yo que es una LXL, ¿eh? voy a ajustar. Y aunque yo lo sé, voy a tomar medidas para que más o menos lo veáis. Ya habéis visto, tiene unos 19. Al final va a ser unos 20, 21. Así que es una XL sobrado. Tomo los dos últimos cabos y voy rotando alrededor del palito central del mástil uno de un lado y el otro del otro en la misma dirección doy una vuelta y los dejo enfrente que esta primera vuelta quede bien acoplada al mástil central vamos hacia aquí ya y cortamos Va a dejarle el cuello muy largo del enrollado para que sea muy fuerte, para que no se vaya. Esta va a ser de una sola pieza íntegra, incluyendo el cierre. Aunque el acabado es más vasto, la pieza es muchísimo más fuerte. Así que cortamos ahí, un poquito más, que no clave. Que queden, no, mejor lo corte casi en el exterior o lateral. Ajusto con el alicate Y voy a hacer lo mismo con estos dos cabos de abajo Rotarlos Rotarlos en la misma dirección Así Un par de vueltas mejor Corto Ajusto bien para que no clave. ¿eh? podemos terminar el cierre o ir rotando la pulsera. Pero antes un detalle. Fijaos esta argolla que está aquí. Que está de frente. La vamos a rotar para ponerla de lado. En el mismo sentido en el que ha sido doblada Ya tenemos ahí para enganchar la pista Pues ahora le damos la forma. Podéis darle forma ovalada o redondeada La forma redondeada también queda muy bien Sobre todo para pulseras cerradas Cada uno como prefiera Yo se la voy a dar un pelín ovalada Porque me gusta más para este diseño Pero queda bien de las dos maneras Ajustamos aquí bien Y vamos ya a terminarla Mira. Aquí nos encontramos... Primero ajustamos ahí para perder la puntita. Ahí. Aquí nos encontramos con dos alambres. Uno que está derecho, que es sobre el que hemos girado, ¿eh? Ya, esta forma me gusta, ¿eh? Y otro que es el que ha ido girando sobre el más central. Ese lo vamos a dejar ahí apartado. Vamos a usar el que está derecho el que está derecho para realizar ahí el cierre una pinza vamos a doblar por la mitad ese tramo ahí habrá unos 7 centímetros normalmente hacemos los ganchos de 6 o 5 pero esta quiero yo que llevo más enrollado que aunque tenga un acabado vasto que sea muy muy fuerte la pieza de hecho es durísima ahora ¿eh? y eso lo hace el entorchado es muy dura ahora, doblamos ahí por la mitad, voy a girar un momentito ahí la cámara, mejor, ¿no? Doblamos por la mitad, si nos sobra un pedacito y nos monta en el enrollado, pues lo cortamos Ajustamos aquí un poquito el doblez, sin demasiada para que no casque, así va bien Perfecto, rotamos para que quede de lado Y ahora tenemos aquí el cabo que ha ido girando alrededor del mástil central Ese lo vamos a enrollar aquí Con tres vueltas habría bastante, pero yo le voy a dar bastantes más ¿eh? Me interesa que esta pieza en concreto sea muy fuerte aunque quede un poco más toca Esta en concreto me interesa Pero vosotros podéis parar a las tres vueltas Ya que está hecha de una pieza Que quede muy fuerte Esta en concreto Fijaos, ya llevo ahí Tres vueltas por lo menos Le voy a dar más ¿eh? Le voy a dar más Voy a poner ya ahí derecho el gancho Ahí en forma de cruz con respecto a la argolla del otro lado, otra vuelta, otra vuelta, otra, y ya corto por el interior, el interior cuando doble la pinza ese será el interior, ajusto bien la puntita del enrollado, y ahora, ahí derechito, voy a doblar por la mitad un poco más, ¿eh? Que sobre del cabo del exterior, un poco más. Puedo doblar la puntita porque este cierre va a ir de lado y es fijo y no va a molestar. Y ya está, aquí tenemos una pulsera muy, bastante rígida, muy, muy fuerte de una sola pieza, ¿eh? gancho y todo vamos a probarla a ver cómo queda ¿eh? es una pulsera de olas de olas con un cruce central en cada eslabón así queda puesta se pone muy fácil ¿eh? porque al ser rígida la pinza no va a vascular hacia atrás mire, veis Así empujo con el dedito y listo. Está un pelín grande, pero vamos, no me está mal. A mí apretado no me gusta. Y ya está terminado nuestro trabajo. De hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los vídeos del Taller de Bella Noche, canal oficial, dale, like, comparte, suscríbete.